suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Eduardo Fentanés ya vive horas extras en Santos Laguna. El estratega Eduardo Fentanés ya vive horas extras en Santos Laguna, quien se encuentra en un interinato para este torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Todavía nos tiene la certidumbre al respecto si podrá quedarse al mando del equipo o la directiva decidirá por un cambio en el timón. Luego de lo que significó el revuelo por la destitución del portugués Pedro Caincini, el equipo guerrero siguen tomando las cosas con bastante calma. Mientras tanto, Fentané se hace cargo del equipo en este torneo, donde los de Torreón están batallando por un puesto al menos entre los primeros 12 lugares de la tabla general. De momento, por parte de Santos, no se han manifestado al respecto, mientras que tampoco hay opciones en el radar para tomar la dirección técnica. Probablemente la carta más fuerte era la de Robert Dante Ciboldi, quien se ha marchado para dirigir en el fútbol de Arabia Saudita. En el plano original, su trabajo llegaba hasta el duelo de la jornada 9 del torneo clausurado, 2022 con la visita a las chivas de Guadalajara, sin embargo ahora el mismo estratega desconoce si se va a quedar más tiempo al mando o de forma permanente, me visualicé en el estadio de Guadalajara dirigiendo, ahí ya llegué y eso es lo hablado con la directiva indicó recientemente para tu DNI. si me gustaría quedarme me he capacitado para ejercer en este puesto y si me gustaría, agregó de momento no ha existido claridad al respecto de si dejarán a Fentanés lo que resta del torneo y dependiendo de los resultados otorgarle el cargo a la largo